Eh, estamos en el comienzo de un recorrido en un punto muy importante para mí porque en este momento estamos viendo una de las afluentes de agua de los pocos ojos de agua que se han organizado comunitariamente aquí de donde se alimentan varias casas también eh, Vamos a empezar el recorrido en este lugar hacia otro lugar como muy importante Acá tenemos una de las tantas vías de acceso a las casas destapadas. Eh, acá enfrente en esta casa, ahorita no se ven, pero en este jardín suelen haber unas flores que se llaman Botón de Oro. Y pues a todos los vecinos les gustan mucho porque permanecen eh, en flor gran parte del año. Estamos en este lugar, ahí se alcanza a ver la dirección. Y por esta vía baja eh, la ruta del 4 del SITP. Acá enfrente vemos el problema de las basuras, que es un problema que afecta bastante este territorio. Eh, detrás de esos árboles, entre esos árboles más bien, se encuentra la quebrada Morasí, bajando. Por allí hay un puentecito, pero ese no es el recorrido de hoy. Pero entonces vamos a, a empezar a subir eh, por este camino a veces, no siempre por lo que pues, por el mal estado es cada vez un poco más difícil pero por acá suele subir mi madre hacia su casa y a veces yo también subo por acá porque mi casa también queda eh, hacia el lugar donde vamos mm, tenemos perritos que además eh, se están mojando y como que se soltó de la cadena Qué y bueno yo si sí te he contado que me han atacado ¿acá? no porque en los videos de perseguirlos claro se sienten súper acosados claro. es muy chistoso, entonces uno se me vuelve así gruñendo me resto como que está haciendo y no me grabé y el otro, menos mal, tenía la otra de plástico y me mandó un tarascas. y ¿te tiró de una? Ajá. Y fue mucho. Sí, fue muy chistoso. Creo que a los perros de a las personas les gusta que les vean. <risa> Entonces, por acá vamos subiendo. subiendo. Bajo una típica lluvia de la montaña. <risa> cuando hace un segundo teníamos un poquito de sol es cierto ¿y siempre hay tantos escombros? y siempre si esta vía justamente pues como no es una vía entre comillas legal no está dentro, de la, dentro del anillo vial de, del barrio eh, pues es una vía hecha a mano, a pulso entonces entre los vecinos cuando si baja muy, muy fuerte el agua ahí ella es Gaia que está ahí mojándose, Gaia, ella es Gaia, <risa> una perrita que alimentan acá entre varios vecinos, uh -huh. eh, pero bueno la vía así, eh, pues la hacen los vecinos como cada, si se pone muy resbaloso el camino, alguien trae un viaje de escombro y lo bota, <risa> okay. y así se va, va haciendo, de hecho está un poco más plana, realmente esta vía ha llegado a tener unos surcos bastante peligrosos por esta ah bueno, si no, lo que yo les decía ¿no? como por este camino caminaba mucho tiempo hacia la casa de mi madre ¿y, ¿Y hace cuánto vives acá? yo vivo en este territorio desde que estaba en primero de primaria <risa> no recuerdo muy bien el año no recuerdo en qué año estaba yo en primero de primaria pero son más o menos a ver, yo tengo 32 años son por lo menos 20, tendría 12 son por lo menos unos 26 años aquí okay. desde que llegué eh, ¿Y antes en... vivían en Bogotá, sí? Sí, vivía en Suba. Vivía en Suba, en un lugar, en Suba rincón. No mentira, creo que es un rincón. Bueno, Suba, en un lugar que se llama Puertas del Sol. Ahí vivía. Pero mis padres habían vivido acá muchísimos años antes, cuando, antes de que yo existiera, cuando mi hermano era pequeño. Uh -huh. Ellos ya habían conocí. vivido acá. Y pues también las historias de ellos, de cómo era el territorio, pues también son a veces un poco impactantes porque pues porque no había tanta casa, no había tanto daño a la montaña de hecho casi que por donde estamos caminando no existía esto eran, en los términos de Doña Rosa, la de la panadería esto eran frailejonales sí, eso me han contado Sí. el lugar a donde vamos es uno de los espacios que conserva los frailejones es una, una muelita que queda de ese pulmón de frailejones que está aún dentro del perímetro de, del barrio, de los barrios. Aquí estamos en, <ríe> en, en Morasí. Este es el sector de Morasí. Eh, por acá queda un portón. Hacia, hacia arriba es donde queda la casa de panches. Aquí tenemos, por ejemplo, este letrero... Que sería lamentable, pero ya lleva un buen tiempo, yo creo que por lo menos unos dos años ahí, para lotear estos terrenos. Sí. En ese lugar donde está el letrero, habían unos pozos de agua, donde los niños jugaban a coger renacuajos. Sí. Y sapitos y, y ranitas. Ramitas, no Y bueno, y ahí se ve el barrio hacia arriba, hasta donde han llegado, hasta donde nos hemos comido la montaña. Entonces, acá vive Don Jesús con la esposa, ellos eran vecinos de mi mamá en el anterior lugar y ellos tienen muchos perritos, ¿no? muy bonitos, los perros. Esta parte de también ya tiene algo más de rural, ¿no? Esta parte justamente sí es, para mí digamos es muy valiosa por, por eso, porque conserva, conserva aún un poquito su ruralidad. Eh, y sí, eso, como que conserva la, la ruralidad. O sea, prefieres vivir en esta parte aquí, en el barrio o barrio, sí? ¿sí? Sí, porque así era la montaña cuando yo era pequeña. Entonces, pues me recuerda, es eso, me recuerda como el espíritu de la montaña. Y, y pues acá también hay muchos contrastes en este lado, además del barrial. <risa> hay muchos contrastes. Eh, si quieres, esperame. yo, yo me paso? Hay muchos contrastes porque hay casas eh, Pues un poco más grandes Pero no necesariamente son de, pues como de gente Como con, con, con muchos recursos Tampoco es que sea así Y hay todo tipo de casas acá Pero de este lado Lo que pasa es que acá ya estamos limitando eh, <risa> Acá ya estamos en los límites de, de la reserva Entonces también eso ha impedido que que se suban hacia acá. Esto que vemos al fondo, allí donde se ve como esa casita, uh -huh. ese lugar, ese era, ese era el, el, el resguardo de los frailejones. Lastimosamente hay un, pro, hay un problema con las licencias ambientales y de la calera sobre todo, y la calera se metió hasta ese lugar abriendo una vía de doble calzada en un suelo de subparame. Ese suelo es irrecuperable, ambientalmente es irrecuperable. Pero entonces vamos a ir hasta allá. Realmente el camino es cortito. Está... Hay un compañero, o sea, para mí es como muy valioso este lugar porque era eh, el lugar como sagrado de un compañero del colectivo que falleció y este fue el horror que ellos hicieron. Esta es la vía doble calzada. Hay además propiedad privada ¿no? a los territorios que es muy curioso porque en, esto, en todo este lugar nosotros veníamos a caminar, muchos de los chicos también del parche venían a jugar y, y desde que ellos entraron, o sea, restringieron el lugar, ahora el lugar donde, donde se creció, donde se caminó, donde se tejieron lazos, ahora es propiedad privada. Y acá está el páramo pues el, el se va protegiendo como a sí mismo un poco, entonces se va subiendo. El problema es que ya de más arriba ya no tiene a dónde más esconderse Y ahí es donde está el valle, el valle de los trailejones Y por acá nos podemos subir aquí Está el lugar que Fabián, que es el compañero que falleció Llamaba el Anamkara Aquí podemos encontrar... Esta es un poco también las características del se están lugar también últimamente, ¿no? los frailejones. Los y los frailejones tienen plagas sí. ahora se les están comiendo diferentes tipos de plagas y este este es uno de los de mis lugares también más significativos. Hacia acá <risa> ya está es lo que queda del camino del bar. Y es prohibida la entrada. La entrada hacia arriba hacia es prohibida, diciendo que es prohibida que, que hay perros. Eh, algunas veces también en voz de Fabián, eh, cuando se venía acá, antes de que metieran la vida la doble de vía. Eh, habían disparado fogonazos y todo para hacer que la gente se saliera y realmente el valle y todo esto hacia el fondo era el valle de frailejones no sé, yo creo que podemos avanzar un poquito ahí, ¿será? ¿lo intentamos? no, no salen los perros ahí está es sí. el vallecito Oye, pero también si acá todavía me por recursar. Sí. Y este, este suelo ya no, ya no se recupera. Ah. Este suelo ya no se recupera y acá lo que iban a construir eran casas. Ah. ¿Casas acá. Casas, casas sí. campestres para.. Es para las personas que salen a, a campestrear cada ah. fin de semana, o sea, como como a, a, ahondando aún más esa brecha de desigualdad social porque mientras estaban estas casas de dónde iba a salir el agua para estas casas eh, y pues el barrio también en las condiciones en las que está y no solo eso sino que llevarte un pedazo de páramo hace que el agua escasee o sea es uh -huh. realmente es un nivel de inconsciencia muy, muy teso y ya, ya, creo que podemos terminar en esta linda florecita